Buenos días, eh, colegas presentes y colegas futuros. Hoy vamos a hablar de teoría de la, de la historia, de las relaciones entre historia y teoría, siempre complicadas, pero fructíferas al mismo tiempo. Eh, definiremos el término teoría pues, en dos sentidos, uno más amplio y otro más estricto. Desde el punto de vista de la teoría entendido como como un, concepto, como un concepto amplio, eh, me remito al punto 13 del manifiesto de historia de debate, donde habla de la necesidad de lo que allí se llama una historia pensada. Es decir, eh, se trata de definir el, el papel de la reflexión, que supone cierta, cierto grado de abstracción, eh, para el oficio de, de historiador. Eh, muchos pensamos, o muchos deberíamos pensar, que es un oficio intelectual, que no es exclusivamente empírico. Pondré algunos, algunos ejemplos de cómo cuando el historiador hace bien eh, su trabajo, pues eh, utiliza eh, sabiamente eh, eficazmente, al menos lo intentamos, eh, la reflexión y la abstracción. En primer lugar, en la selección de los temas para investigar, que a veces son emocionales, pero en principio se supone que son decididos de una manera pensada, es decir, racional. En segundo lugar, sacar ideas de la bibliografía sobre el tema que, que va a estudiar. ¿no? En tercer lugar, eh, interpretar los datos extraídos de las, de las fuentes. ¿no? En cuarto, en cuarto lugar, pues la aplicación, de eh, sin saberlo a veces, ¿no? del método hipotético-deductivo del, del neopositivismo. Ya lo comentamos, una de eh, las formas de hacerlo es plantear preguntas a la historia, lo que llamamos eh, historia-problema. En, en quinto lugar, eh, habría que hablar de los conceptos y definiciones, eh, de tipo metodológico, de tipo historiográfico, incluso teórico, que hay que definir para, para hacer una buena investigación. Y en último lugar, eh, el sexto ejemplo sería la elaboración de conclusiones de una investigación empírica, pero pensada, muy pensada. ¿no? Eso, como sabéis, eh, como sabemos todos, no es fácil, sobre todo si es, por ejemplo, una tesis doctoral, porque a menudo eh, los árboles nos dejan nos impiden ver el ver el, el bosque ¿no? en fin eh, ese papel de la reflexión en el oficio de historiador es lo que Jerzy Topolsky llamaba en su magnífico libro la metodología de la historia el eh, conocimiento no basado en fuentes, él decía que ahí está digamos eh, la clave de la calidad de las investigaciones y es a lo que a pesar de lo que creen algunos, el historiador debe dedicar eh, más tiempo, y normalmente lo hace. Las operaciones, digamos, que no tienen que ver con, con las fuentes y que son, como veis, eh, tremendamente eh, importantes. ¿no? Es más, definen eh, lo que es una buena y mala historia, el grado y la calidad de, de la historia en su dimensión eh, reflexiva pensada siempre naturalmente eh, como complemento o, o como incentivo de la historia hecha eh, con, con documentos en un sentido estricto cómo definiríamos el término teoría aplicado a la historia yo esta vez acudiría al diccionario de la lengua española, que da una primera excepción donde aparece teoría como eh, con, conocimiento especulativo, vamos, a diferencia del conocimiento práctico. ¿no? Y, y en el segundo caso, si acaso la más interesante para nosotros, que define la teoría como el conjunto de leyes que sirven para relacionar fenómenos entre sí, sean fenómenos de, eh, que, que surgen en la sociedad, en la historia, en, el cultura, etcétera, en la cultura, etc. Es decir, que en su definición más estricta, la teoría de la historia equivaldría a una filosofía de la historia. Bueno, sí, pero no. Sí, porque naturalmente significa lo mismo, ¿no? Eh, pero no porque la filosofía académica en gran medida se ha reducido a analizar el concepto de historia en los grandes filósofos y pensadores, eh, lo cual dejando de lado vamos, el papel y la obra de los propios historiadores, en principio importante para poder hablar del concepto de historia, sino reduciéndola por razones de especialidad académica a, a los filósofos exclusivamente. De manera que eso eh, resulta poco útil, la filosofía académica de la historia, en general, por desgracia, para nosotros los historiadores, y viceversa. La única filosofía de la historia que ha tenido una, una verdadera influencia en, en el oficio de historiador ha sido el materialismo histórico eso sin duda alguna mi amigo Shack después de la caída del muro de Berlín me decía con pesar que no entendía cómo los historiadores soviéticos bueno, rusos y de otras nacionalidades en aquel momento habían abandonado así tan simplemente el marxismo porque decía ¿en qué filosofía de la historia nos podemos con qué filosofía de la historia nos podemos relacionar, utilizar como referencia, si no tenemos de mano el materialismo histórico. En fin, eh, aplicado a, a la historia, el, eh, como otras teorías de la historia, el materialismo histórico pues, se refiere a regularidades, leyes, principios generales de la historia desde un enfoque materialista y, y dialéctico. ¿no? Es decir, que... Para entender la evolución histórica, el, el marxismo, aplicado a la historia, eh, reniega o excluye o critica, pues, eh, por un lado el idealismo, por otro lado el mecanicismo. ¿no? Considera que la evolución eh, de la sociedades. es... Eh, en la historia se explica a través de las condiciones materiales y de los objetos sociales que a su vez cambian pues según el momento y el lugar eh, de la historia a la que nos estemos a la que nos estemos refiriendo hay una frase muy conocida que es de Marx que sintetiza esto que vengo de explicar y es: los hombres hacen la historia pero en condiciones heredadas ¿no? entonces en ese sentido tenemos una teoría de la historia que sedujo a los nuevos historiadores del siglo XX ampliamente, también a los historiadores de los primeros, de los segundos y de los, y de los terceros anales, mientras esa escuela historiográfica estuvo jugando. jugó un papel, digamos, productivo, ¿no? que, fueron, que, que, que cubre casi la mayor parte del siglo XX. El motivo de, de, esta, de esta cercanía. De, de los nuevos historiadores eh, con el marxismo, está eh, en tres cosas. ¿no? En primer lugar, porque es por el sentido práctico que tiene la filosofía marxista de la historia, porque es un pensamiento aplicado. En segundo lugar, eh, porque le, perm le permite al historiador ubicarse en el continuum pasado, presente y futuro. Y en tercer lugar, y esto es lo más apetitoso para el historiador profesional, porque el marxismo es una filosofía de, de la historia que analiza la sociedad a partir de la historia, es decir, que basa la teoría de la sociedad en la evolución histórica, lo que despectivamente Popper, y con desprecio, llamaba el historicismo del marxismo. Una bendición porque difícilmente vamos a encontrar otra teoría o filosofía de la historia que le, dé, que le haya dado tanta importancia a nuestra disciplina a la hora de entender eh, la sociedad presente y de perfilar una sociedad futura eh, mejorada. Eh, lo más popular de, del materialismo histórico eh, en su aplicación a, a la historia académica ha sido la, la teoría de los, de los cinco eh, estadios ¿no? eh, de, de la sucesión de cinco modos de producción a lo largo de la historia como algo ineludible eh, del de esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo y el comunismo como, como sabemos esta, esta teoría fue desmentida por la historia a partir de la caída del muro de Berlín cuando en el este de Europa y en otros lugares pues se invierte la, la, la, la, la, la, la sucesión de modos de producción y se transita desde el socialismo llamado real hasta el capitalismo. Eso ha sido un enorme fracaso, pero sobre todo un enorme fracaso no tanto de Marx y de Engels, como de, los, de la generación, generalización dogmática que se hizo de sus aportaciones, en este caso... ...al conocimiento materialista y al fundamento, del fundamento materialista de la, de la historia. Ellos estudiaron los modos y, y formaciones sociales de la historia por separado... ...y también en sus procesos de transición y no dejaron cerrada una teoría o filosofía de la historia... ...apoyándose en esa sucesión de los modos de producción. Además lo dijeron, no pretendemos hacer una filosofía cerrada... De, de la historia pese a eso se hizo y eso es lo que, lo que fracasó eh, principal, principal, principalmente ¿no? Marx y Engels eh, son clásicos de las ciencias sociales del pasado, del, del presente y del futuro también de la ciencia, de la historia ahora tocaría para aprovechar es, ese clasicismo de, de, de, de Marx y Engels en, en el terreno no so también de la filosofía de la sociología de la economía y, y también de la historia es necesario en este momento volver a los a los fundadores y aplicar eh, la metodología de, de los fundadores es decir, el método marxista en su, en su pureza original a el, los procesos de crisis del marxismo sobre todo el último a finales del, del, siglo, del siglo pasado que habrá que superar siguiendo el método de Marx dialécticamente, a través de la superación dialéctica que ellos habían aprendido de Hegel. En eso estamos. ¿no? Todavía hoy no solo es útil, sino necesario eh, el aporte del, del marxismo a, a, al nuevo paradigma historiográfico, a la escritura de la historia en el siglo XXI, pero, y eso es la diferencia respecto a, al pasado, eh, Mes, mezclando eh, el paradigma social del marxismo con otros aportes teóricos eh, sostenidos por movimientos sociales como puede ser el paradigma ecologista y el paradigma feminista como, como ya vimos en el episodio primero de esta serie de vídeos cortes, cortos nada más mis recomendaciones finales bibliográficas en primer lugar el libro Miseria de la teoría de I.P. Thompson donde critica de una manera acertada el economicismo Althusser y, y Popper y también eh, recomendar mi trabajo la base material e histórica de, de la nación en, en Marx eh, y Engels. Lo tenéis en mi página web personal y además está en imprenta un libro con el título de la base material de la nación que saldrá dará en la editorial el Viejo Topo en Barcelona, espero que antes de que termine este año. Me despido hasta la próxima semana eh, que hablaremos del de compromiso del historiador. Buen día para todos vosotros.